Gente, estuve grabando durante 15 minutos un eh, gameplay del juego, probándolo, dando mi opinión, etcétera, etcétera, pero resulta que no se grabó nada la pantalla, así que vamos a ahorrar eso y simplemente voy a dar mi opinión directa, y mostrarle un poco. Hoy les quiero mostrar Bacon May Die, un juego que está disponible en Steam y que el link de descarga está en la descripción. Este video es gracias a catapult.gg, así que les voy a mostrar este juego, que es un juego Free to play. Así que tú vas al link de la descripción y lo descargas gratuitamente. Y lo disfrutas porque está grandioso. Es un juego que consta de algo muy sencillo: matar al que se te cruce. Vale, eh, este juego también tiene muchas skins. Para interesantes. Una de ellas es Rick. Y bueno, también hay de un Stormtrooper, hay de Sonic, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, obviamente esto cuesta monedas. Que. Si no me equivoco vas desbloqueando a medida que juegas Miren, también hay Damongas Hay Ursus Está grandioso este juego Vale, comencemos primero tenemos que escoger un gorro fácil Se puede jugar de a dos Y vamos a comenzar Aquí simplemente tenemos que pegar el que se nos cruce ¿Ven? Literalmente es, es grandioso Tú tienes que... Destruir. Esto sirve completamente para desquitar también. Tú estás harto de un día de... Harto de, de tu trabajo, no te preocupes. Juega este juego y destruís al chico que te cruza. Es grandioso, es constante, constante. Destruir, destruir, destruir. Avanzar, avanzar. Puedes elegir una arma. Una espada, que le una espada no tenemos más pistolas elijamos granadas es una mezcla total no tenemos moneda bueno ven se va juntando monedas y vas a poder comprar cosas a los 30 vamos a hacer un y te puedes curar esto es muy interesante me gusta mucho tenemos esta mascota miren vamos a seguir asesinando a todo el que se nos puse Está este juego porque es tan <ríe> es como cómico Literalmente. Una mina hoy, nos hicimos daño. Literalmente, es grandioso. Ahora tenemos un mazo. Este juego da para directo, quieren que haga un directo, si quieren que haga un directo de este juego, nadie, está fenomenal. Este videojuego está creado por Mosquito, que es un brasileño, que bueno, tiene su canal, lo dejaré en la descripción, donde ustedes pueden descargar este juego, esta Open Alpha, que es una versión de avance, una exposición que tú puedes disfrutar de momento, principalmente... Combate muestra de tres aliens que serían fuego, diamante y bestia y skins alternativas de Albedo, esta alternativa y la de Galaxia. Vale. Eh, es como un remaster remake de Protector de la Tierra que se nota que es muy fiel a lo que era Protector de la Tierra. Por desgracia, siento que faltan en cosas como los combos, por ejemplo, eh, no sale cantidad de golpes que has dado en la pantalla. Eh, no hay como tal combos combinaciones de ataques para ir desbloqueando como en el protector de la tierra podía hacerlo eh, el mapa está como muy inseguro tipo yo acá aquí debería haber alguna cosa que me impidiera que me caiga pero me caigo igual entienden y es como muy repetitivo porque es literalmente ir dando clic todo el tiempo y eliminando alienígenas digo eh, robots eh, los aliens Eligieron estos tres, que bueno, es entendible. Fuego es el primero que nos dan y Diamante y Bestia son unos que agregaron en este juego. Los modelos Pero que tienen aquí son apegados oh. al protector y, y se ven muy, muy reales. Yo creo que es una empresa que realmente tiene los derechos y lo hace muy bien. No se le ocurre eh, hacer un remaster de esto. Entonces yo no lo entiendo. Eh, Se dividen en tres puntos los personajes, o sea, en tres ataques. El normal, el fuerte y el especial. Que tampoco es que sea la gran cosa. Eh, el diamante, el normal, el fuerte y el especial. Y bueno, el juego es el mismo que protectora la tierra. Eh, algo grandioso de este juego es que va a tener creo que 13 aliens. O sea, van a tener todos los aliens de la original disponibles para poder jugar. Lo que sí no estoy seguro es si va a ser un juego... Eh, apegado realmente directamente al oficial. O sea, igual a productor de tierra pero masterizado. No estoy muy seguro de ese punto. Eh, pero... Ahí se tendrá que ver qué, en qué procede. Es un juego muy bueno, tiene sistemas entretenidos. Literalmente es como jugar un producto de la tierra HD. Y yo digo que está muy recomendado. Vamos a estar siguiéndolo de cerca para ver qué opina... O sea, qué sucede posteriormente con este juego. Y espero que siga evolucionando. El canal de Mosquito, como dije, estará en la descripción para que lo apoyen. Ya que es bastante trabajo, laborioso y esforzado a hacer algo así. Y como opinión o acotación, me gustaría que... Eh, hubiera alguna forma no sé de... de elegir tu roster de alienígenas para la aventura algo así como antes de empezar tú puedes elegir estos eh, sé que bueno en cierto modo van a influir en estas cosas por así por ejemplo si yo no elijo fuego eso no lo va a poder pasar pero creo que se entiende un poco a lo que voy que puedas escoger tu roster de aliens sería muy entretenido y constantemente sacan la actualización después del juego con nuevos alienígenas Tipo, aunque sea protecto de la Tierra, tú te puedes pasar el juego con Aliens de Omniverse Una cosa así, sería muy entretenido Así que nada, el canal es en la descripción Y no olviden eh, pasar a ver, echarle un vistazo sus progresos Las que no se en portugués, el juego también está en portugués, no está en inglés No entiendo por qué no lo ponen en inglés Pero salió un aviso de que próximamente a estar en inglés Y bueno, en español espero Así que nada, eh, vamos a hacerlo hasta acá Espero les haya gustado eh, Jueguenlo ustedes mismos mejor eh, así tienen su prueba experiencia está para teléfonos y para celulares. Así que sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.